fin de semana eh, trágico, verdad, Así para nuestro es. hermano país de Haití con este terremoto de 7.3 en la 7. cara 2. 3, de 2 eh, que fue en la mañana a tempranas horas de la mañana del pasado sábado eh, causando hasta el momento eh, según las informaciones que han estado eh, circulando en la prensa internacional más de 800 personas muertas y miles de personas Herida, lo que ha provocado una situación eh, catastrófica en nuestro hermano país de Haití, que una vez más es impactado por esta situación de terremoto que hace unos 10 u 11 años pues eh, también fue impactado por otro terremoto que yo digo que todavía eh, se desconocen, andan buscando todavía los desaparecidos de este terremoto que hace unos 11 años se llevó a, sucedió en Haití y que ahora el fin de semana pasado, pues, vuelve lo sorprende otro terremoto. Así es Víctor, de hecho el número de víctimas se actualizó hace unos minutos, según la fuente del listín diario, el número de víctimas mortales en Haití a causa de este terremoto asciende a 1.419 personas fallecidas, 6.900 heridos. El terremoto de 7.2 al sur de la vecina isla de Haití, eh, la gran mayoría de víctimas mortales se han registrado en el departamento sur de el municipio capital de les calles o los callos con 1133 víctimas mientras que el resto corresponden al departamento Grand hans con 162 víctimas nipes con 122 y en el noroeste dos víctimas fatales es decir víctor que hasta ahora esa es la cifra oficial eh, lamentando mucho que el luto sí, yo soy, eh, cubra yo soy, al pueblo haitiano. Yo soy de lo que digo en Manuel y Amigos televidentes que el número de las de víctimas que pudiera o ha causado este terremoto pudiera ser no en cantidad sino parecido al, al hace unos 10 o 11 años que sucedió este terremoto en el sentido de que Haití es una nación eh, que, no, que carece de instituciones y para tú saber por ejemplo cuántas personas faltan, cuántas personas desaparecieron Tienes que saber cuánto había Estaban vivos antes, de. antes de Entonces eh, en Haití no hay estadística que puedan se pueda decir, pueda definir Cuántas personas realmente eh, pudieron haber fallecido en este terremoto que impactó el pasado sábado Es lamentable que una tragedia más fue, impacte a este el país más pobre del hemisferio eh, así en la, en la frente, a los ojos de, del mundo eh, Que no se que nos inmuta Digo no se inmuta porque eh, son muy pocas las ayudas de solidaridad En todo el sentido de la palabra que recibe Haití en situaciones como esta Y digo esto porque un dato que esta mañana daba a alguien con mucho conocimiento Decía que hace 10 años cuando sucedió el terremoto que Impactó también a Haití la comunidad internacional supuestamente recaudó alrededor de unos 11.400 millones de dólares, una suma que era para reconstruir totalmente Haití. Más sin embargo, de estos recursos solamente se anunciaron con bombos y platillos y no llegó un peso a Haití. Muestra de eso es que, que, esto, todavía, que todavía estaba en, recuperándose de este impacto de hace 10 años. Entonces yo eh, creo es que, que eso es una burla, manuel amigos televidentes, por parte de la comunidad internacional eh, que no ha ido en auxilio, no ha ido en auxilio de este país que es el más pobre del mundo a tal punto que ni siquiera intervenirlo quiere nadie, ni ¿eh? quieren acercarse por ahí. Y, Víctor, varios factores que influyen a que este terremoto probablemente han, o han influido a que este terremoto sea menos grave que el anterior que pasó en el 2010. O, o que el número de víctimas de víctima sea menor, es la zona donde fue y la ubicación del terremoto. Aunque este fue de mayor intensidad, el de enero del 2010 fue de 7, y el de el sábado pasado fue de 7,2. Eh, este se dio en zona montañosa, a mayor profundidad también, y en zona un poco más retirada de la capital. Escuchaba a un experto eh, decir en los medios que dentro de la zona de impacto del terremoto del 2010 vivían alrededor de 6 millones de personas. En cambio, dentro de la zona de impacto de este terremoto, recién solo viven apenas 2 millones de personas. Es decir, que el número de afectados también es menor por la región donde fue, eh, a pesar de haber sido un poco más fuerte en cuanto a magnitud. Sin embargo, no deja de ser grave pues un Haití que ya ha sido azotado por diferentes enfermedades, catástrofes naturales y en medio de un magnicidio de un presidente que apenas hace un mes que eh, eh, Haití se encuentra ahora mismo en su peor crisis claro, gubernamental de la y, historia. En la crisis política, un país que, que podemos decir que ni siquiera presidente tiene, porque tiene un primer ministro que está ahí eh, porque por obra y gracia del espíritu por santo. La, por la propia comunidad eh, internacional quizás. Entonces... Acaba de salir de un manicidio, matan el, el presidente, ahora es impactada por este terremoto, pero además también la tormenta, Gray, ¿verdad? Grace. Que sale de la República Dominicana y tengo entendido que va derecho a donde realmente ha impactado directamente el terremoto. Al, al, es una situación que nosotros, como buenos cristianos, podemos seguir orando y con mucha fe para que realmente Dios sea piada de nuestro hermano país, que es Haití. Es una oportunidad. En Manuel Tejada, amigos televidentes, que tiene la comunidad internacional para ir en auxilio, esta vez de manera real y no dejarle todo a paisitos como el nuestro que también son pobres, tal vez no como Haití, pero también son países pobres, que tenemos nuestras necesidades y somos los primeros en llegar en auxilio, a darle la, esa mano de ayuda a los haitianos. El país está en manos de pocos, la riqueza del mundo está en manos de pocos y esos pocos son los que tienen que ir en auxilio de un país tan empobrecido como lo es el pueblo haitiano. Otra oportunidad les da Dios verdad, para que vayan en auxilio de este país miserable que no tiene absolutamente nada y que hoy tiene menos por este impacto de este fenómeno natural que le ha azotado hace unos días. Así que reitero, es otra oportunidad que tiene la comunidad internacional de ir en auxilio del pueblo haitiano. Y tenemos que hablar en manos nosotros también sobre la tormenta, yéndonos ya de este lado eh, nuestro de la República Dominicana, que el fin de semana también pues, fue azotada. Gracias a Dios, ¿verdad? Que una vez más yo digo que nuestro, los fenómenos naturales eh, le tienen, eh, nosotros estamos tan protegidos, ¿verdad?, por nuestra... Eh, madre María Portatica ¿verdad? Madre protectora de todos los dominicanos Que estos fenómenos pues solamente eh, Desde que están cerca de nuestro país Hacen fue, para Se, alejarse. se desvían se desvía. o se debilitan y qué bueno, Pasó chicos, las dos cosas Se afe... debilitó y se, de, y se desvió des... afectó a una eh, cantidad significativa de dominicanos y zona, verdad. Pero no tal vez con la intensidad ...y el impacto que podía que se tenía previsto que pudiera impactar en la República Causó Dominicana. eso debilitándose y desviándose, imagínese usted si nos hubiera entrado Impactado. de lleno un suelo saturado... ...porque la semana pasada tuvimos la presencia en el territorio nacional de la tormenta Fred... ...y ahora de Grace, es decir, en menos de, de ocho días la incidencia de dos tormentas con bastante lluvia y de otra que, lluvia, se estuvo, que se formó pero eh, que no ofrece ningún tipo de, de, de peligro para la para nosotros que es la número 8 así es, sí. que, que tengo entendido que se llama ahora, le, ya, le, ya le pusieron el nombre de hecho, porque ya se, se convirtió en tormenta eh, Pedro, por favor, cuando eh, no te vayas que tengo palabras en sobre para ti ah, <risa> así es Víctor, pero una vez más nos deja esto evidenciado lo poco preparado que estamos en cuanto al desagüe en las grandes ciudades, frente a estos aguaceros. El sí. Gran Santo Domingo, un caos nuevamente. Sí, la, la, lo, lo tan vulnerable que no es nuestro sistema, sistema de, de, de, de desagüe. De, de, correctamente. De alcantarillado. De drenaje, de drenaje, más bien. De drenaje, creo, más sí. bien, ¿verdad que sí? Eh, en la ciudad capital, la más importante del país, pero si eso es allí, que será en las demás? Pero eh, Barahona, una de las zonas que más sufrió el impacto, pues. O en Pedernales, que tocó tierra Eso no es un río, no es el mar No, Entonces, eso es, es una, calle. una avenida sí, eh, sí. Yo creo que por ahí está la, la autopista Duarte Que hasta tuvieron que romperle En algunas partes los muros que dividen Un carril del otro Para poder desaguarla Porque era imposible Ahí vemos las imágenes, Obra Pública tuvo que intervenir Romper los muros que dividen Los Pero, dos carriles en la autopista Duarte Y para poder desaguar Uno de los carriles que estaba Totalmente inundado Decenas de carros se vieron afectados, se, se dañaron ¿Quién le paga a esa pobre persona el vehículo que se le ahogó? Eh, pero aún así, aún así, el daño eh, que pudo haber causado esta tormenta eh, No es eh, conformándonos, pero pudo haber sido mayor por las expectativas claro. que se habían creado Tengo era? entendido que ¿Qué? falleció un señor en Barahona de 77 años Que le cayó una pared encima eh, Desconozco el nombre ahora de, del señor pero se dio la información Estaba herido anoche, grave Esta mañana se dio a conocer que ya había fallecido Producto de esas heridas La pared colapsó debido a, las, a los deslizamientos de tierra Provocados por eh, la saturación del suelo Así es, hoy más que ayer Debemos nosotros pues tener y consolidar nuestra fe De que somos un país eh, protegido por Dios Y nuestra madre, la Virgen de la Alta Gracia Vamos a la pausa, regreso Pedimos, saben ustedes que en el día de mañana, miércoles, pues va a dirigirse al país al presidente de la República, Luis Abinader, ya que en el día de ayer, como correspondía, el 16 de agosto, no pudo hacerlo, por lo que todos conocemos, por el inminente paso de esta tormenta grave en la República Dominicana. Así que mañana estará dirigiéndose al país el presidente Luis Abinader, como es costumbre que lo haga cada 16 de agosto.